Hay un anuncio verdaderamente impactante, ¿no? Es el anuncio de que la licenciada Margarita Cedeño de Fernández eh, ha sido escogida o sugerida. Parece que, no sé si ya esa es la escogencia. Creo que es el candidato presidencial el que tiene la, la opción de escoger a su vicepresidente sí. o vicepresidenta. En ese sentido, el señor Gonzalo Castillo... Acaba de anunciar a Margarita, el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Ahí están las imágenes. Eh, Gonzalo Castillo anunció a Margarita Cedeño como candidata a la vicepresidencia de la República. La decisión de Castillo fue anunciada esta tarde en una asamblea general de candidatos municipales organizada por el partido Morado. Yo suya, dijo Margarita cuando fue presentada como candidata a la vicepresidencia del país. Margarita Cedeño es la esposa de Leonel Fernández, presidente del partido Fuerza del Pueblo y candidato a la presidencia del país. Fernández era precandidato del PLD a la presidencia del partido y perdió de manos de Gonzalo Castillo, de quien dijo le hizo un fraude. Como decía Peña Gómez, un fraude colosal. El PLD seguirá con la estrella amarilla alumbrando a la República Dominicana, dijo la recién elegida candidata a la vicepresidencia. Eh, doctora Margarita Cedeño, que minutos antes escuchaba al público gritaría ahora y ahora. Bueno, ¿qué les parece? Bueno. Esos acontecimientos interesante uno, uno no, es una. Hay que descifrarlo, hay que ver, hay que ver qué está pasando. O sea, mira, ¿cuál, es, ¿cuál es la, cuál es la? ¿Cómo te digo? ¿Cuál mí, es el mensaje? Para, ahí, para, para mí mensajes? no hay nada, nada nuevo ahí, porque eh, yo supuse que ya se quedó para eso ahí en un estado de negociación desde el principio. Ahora, son cosas interesantes. Primero, eh, uno ve a la esposa de, de, de, de del precandidato, del precandidato que, que se sale y forma un partido y la esposa se, se queda, ella es vice actualmente, si Leonel gana va a, ser, va a ser primera dama, si gana Gonzalo ya va a Como ser... Como quiera se queda. <ríe> Ella va a ser vice. Es decir, Increíble. <ríe> Mira, <ríe> eso yo, es, yo no había analizado. Es, eso que... es, algo, eso <ríe> es algo sumamente jocoso. Eh, para nosotros no hay ningún tipo de sorpresa, ni creo que vaya a aportar mayores cosas. Mira, eh, creo que dentro de todo este movimiento social que ha generado las actitudes del gobierno... ...en la población. El PLD... ...no recuerdo si había anuncio... ...de que tenían esta asamblea... Sí, sí, había asamblea. ...pero... ...se, re, se reactiva... O más, ...o más o menos dentro de lo que... ...se le indilga... ...están... ...todavía haciendo el trabajo... ...de distraer... ...la atención hacia ellos. Un, ...un golpe de, de efecto... efecto uh -huh. ...hacia lo que ha sido lo que el pueblo ha, ha conocido de ellos, que produjeron el 15 de febrero. ¿Tú entiendes que adelantaron la fecha de la asamblea? De no. Porque se supone que debían de hacerlo en una fecha no, u otra. Correcto, pero eh, más bien buscan eh, airar otros, otras noticias, otras informaciones, y esto impacta por lo que dice Fulvio, que ha sí. sido la, es la esposa y a la vez vicepresidenta, que goza de una población, de una simpatía en, esta, en el país muy importante, mucho más que el propio candidato actual, y que tiende a traer un cierto ánimo a su partido, pero la población está muy pendiente. Recuérdate que estamos próximos a una campaña del 27 de la sociedad civil en repudio a esa candidatura, a, ese, a este gobierno y en fin. Pero quiero decirle algo. Más bien es un caramelo envenenado. Mira. Julio es estaba boicoteando. Espérate, ¿eh? eh, <ríe> eh estaba boicoteando. Eh, más bien es un caramelo envenenado. Porque Margarita resulta ser la candidata, la, la, vice, la vicepresidenta de Danilo Medina, que si buscamos el artículo 124 de la constitución. Seguido del artículo 125 Establece que no podrá ser candidata Ni Pero a ahí que viene el tema El tema es Vamos a sacarle punta al, al asunto Porque lo que tú has planteado Es bueno, es tu posición En cierto modo política Ahora ¿Puede ser candidata, Margarita? ¿Qué busca el PLD con esto? ¿Qué información maneja el PLD Que nosotros no manejamos? Que sea factible para el partido que Margarita sea la candidata eso es la cosa que hay que, no que, que decir a la gente si buscamos la constitución de la república ¿Tiene Margarita puede? tiene las mismas condiciones del presidente de la república y esto terminará eso es como una a terminado no. esa es una interpretación bueno pero es la mía y creo que es un caramelo envenenado y esa interpretación aunque tú no la comparta Creo que deberá ser Pero ¿cuál es de análisis el envenenado? esa. Pero ¿Cuál que es? ¿Dónde bueno, está el veneno del caramelo? El caramelo Explícame. es que da un golpe de efecto la, la escogencia de Gonzalo, que es el contrario a Leonel Fernández, que es el marido y ella es la esposa y es la vicepresidenta de la República. Y hace ese golpe de efecto. Sí. Ahora bien, no, no, en cuanto... No, no, no, no te entiendo, pero también Bueno, bien, te lo es un acepto. golpe de efecto para la población en el sentido para ellos. Lo están motivando. Ahora bien, entiende esto. Margarita tiene una dificultad jurídica, legal, que tendrá que ser vista por la Junta este Central la Electoral en principio y posteriormente, si continúan eso, los eso, in eso es otro tema. los intereses, Margarita tiene... Vedado. Y busquen el... Yo voy a lo que ustedes... Ya no, alguien no los envió aquí esos artículos. Yo, lo yo tengo entiendo aquí. que eso se va a plantear aquí, sí. Sí, Va a ser un tema de discusión. Claro. Ahora, de... con esto yo lo que veo es que, Ahora, que Danilo está eh, eh, queriendo poner ridículo a Leonel. Te quito el esposo y la pongo aquí de vice. Te... Te, te quito el partido y también la y No, no, pero Ustedes mírame. están equivocados. Ustedes se creen. Y te quito el partido también no, no, ustedes mira. están equivocados, ustedes se creen que esto es un juego de muchachos de que no, no te quito no, la mujer, no. te quito el país no, no, eso hay no, no. es eh, ese descuento, eso no que, es eso ahí no. tiene que haber algo, olvídense te puede ir, tú no, no te es. lleva nada mira, para mira, te lo mira, demuestro. mira Carolina y demás para mí, eh. vuelvo y repito Gonzalo es un candidato de marzo hasta marzo, Gonzalo será candidato tú crees que lo van a cambiar no, él va a renunciar ah bueno Mira, uno Bien, de los elementos vamos a ver, más importantes pero espérate, vamos a ver lo y que va dice a entrar en, artículo. en el interregno. Vamos a ver lo que dice Ajá. el artículo. Oye, Francis. 124, Constitución de la República del 2015. Esta es la Constitución que fue modificada para la reelección. ¿Ok? Es la misma Constitución y lo único que se le agregaron fueron esas cositas. El tema dice: el artículo dice, elección presidencial, el poder ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República. 124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 Artículo 125, vicepresidente de la República. Habrá un o una vicepresidenta de la República elegida conjuntamente con el presidente en la misma forma y por igual periodo para ser vicepresidente de la República. se requiere, sí, Se requieren se, las se, mismas se, condiciones se para hacerlo, no para ejercerlo. No, no para hacerlo. Simplemente para, hacerlo. para hacerlo. La hacerlo. Constitución es clara. La Constitución no le pone a nadie las trabas que le pone al presidente. En esos dos artículos no está. Bueno, esa es tu interpretación. No, mi interpretación no, eso es lo que dice la ley. No, míralo ahí. Pero lo que pasa que tú no sí, la Pero, quieres ver pero, pero el... está bien, lo que Francis está planteando es realmente no. que es tu interpretación porque él tiene una diferente sí, y diciendo, claro. el derecho es así. Señor, ¿por un o sea, ¿habrá una vicepresidenta? Por combinación Conjuntamente en... con el presidente, pero no dice conjuntamente, bajo conjuntamente con condiciones. Quizás esa es la parte no, viejo, conjuntamente sí. con el presidente. No, te lo estoy punto. diciendo. Ustedes están creyéndose que esto es un juego de que le quité a la mujer, le quité el no, no, no, no, para nada. Cuando se hizo eso, se pensó. Con y respecto, con respecto óyeme, a eso. Óyeme, con óyeme, respecto a eso. Danilo no es ningún pendejo y tú lo sabes. Bueno, Ahora con bien, respecto, eh, eh, creo que eso es uno de los eh. elementos más importantes a evaluar. Eh, con esta decisión del PLD, este tema estará en el tapete. La amado. No este tiene tema va a estar nada. en el tapete y lo verás. De hecho, nosotros anoche lo tratábamos y eso era inmediatamente lo que salía a flote cuando evaluábamos la figura de Margarita como vicepresidenta de Gonzalo Castillo. Otra de las cosas que habría que evaluar es la elección de ella como, candidato, ¿qué ta, como candidata, ¿qué tanto le puede sumar al PLD? Recordemos que Margarita viene de un proceso. Donde andaba con Lionel dándole besos en las mejillas, apoyándolo, diciendo era que era su marido, el... marido que tú quieres. Era verdad, ya no lo es. No, no, es no, no. Marido, eh, es. Era, era. era en ese momento. Entonces, como porque tú usted dices, está hablando del pasado. Lo de era, es porque okay. tú estás hablando del pasado. Bien, perfecto. En ese momento seguía siendo su marido. Perfecto. La cosa era Margarita antes de la primaria. Exacto, entonces, es que es totalmente hay, diferente. Sí, pero entonces, porque ya Leonel no está en el partido. Donde pero está. tenemos, Ay. tenemos la a la candidata a la presidencia que hace dos meses, hace dos meses andaba en caravana diciendo que el mejor activo que tenía el, el PLD era Leonel Fernández. No. Y salió con él en caravana, a darle besos y demás. Ahora tenemos a una Margarita. Que hasta lloró en esa asamblea, una dama muy sensible, eh, increíble, eh, diciendo y enarbolando todo lo que se haría, o eh, resaltando todo que lo que se haría en, eh, en la candidatura, o siendo presidente Gonzalo Castillo. O sea. En un momento lo critiqué, recuerdas, Amado, que de alguna forma yo me... te voy a ayudar, Carolina Medina. Oye, no, no yo te voy a ayudar. Oye, no, o sea... Hace... me ahora para las elecciones del 16. Ella, ella mandó a votar por el partido de su marido. A menos que fuera un montaje, pero hubo un video. No, salió. no solo no, lo pudo no, eso ser verdad. Montaje. No solo pudo ser verdad. Ella sí, mandó claro. el mensaje a que se votara por el PLD. Entonces, eh, cerrar, diciendo, diciendo, de cerrar diciendo diciendo dos cosas. Este no, ese, pero esa es una la, fotografía, el posible cuando ella, impedimento. Cuando ella pidió el, el voto por su marido si no en la fue un montaje. El posible impedimento que tendría Margarita y lo que se podría plantear en estos días. Y lo otro es qué tanto le suma Margarita eh, a Leonel Fernández, teniendo en cuenta que de alguna forma el comportamiento de ella ante. Una parte importante de la población, dígase la familia, la gente que dice, ah, pero mira, lo dejó de lado, hizo esto, eh, no es una persona leal, no, no ha sido fiel a, a, a su familia, a su esposo y no, demás. Esa parte yo eh, no la critica. Sino, pero tú no, hay ni gente. nosotros, pero la gente sí. que tiene una, un lineamiento muy apegado a lo que debe de ser una familia, lo que debe ser la dama del hogar, la esposa, pues tal vez podría verla de manera muy la diferente. Pero es, miren, esa, este es, no, esa hay, esa, hay es mucha a, gente mira, que mira, tiene esa visión, no me diga que no. Ah, sí, o sea, que tú ¿tú crees que está metiendo no la cocina fregada. No eso lo es creo. lo que tú has planteado. No lo creo, pero hay gente que sí. Lo Mi lo vida, cree. eso es lo que tú eh, has planteado. No, pero hay gente, sabemos que esto eh, es un país muy conservador. Dice, no digas que cierto, cierto no es así. No. Era conservador. Cuando tú era conservador, cuando tú ves la marcha del orgullo gay, eso no es de un país conservador, déjate de. Sí. <risa> Miren, con relación a eso, eh es Esa cierto Esa pluma se le salieron de puño. Lo que se dice Carolina, hay mucha gente que pudiera pensar eso. Ahora es una actitud machista, pero está arraigada. De, de la persona que pueda no pensar de que, que, que, que la mujer tiene que hacer ver, lo que el hombre diga, no es así. Y, y Margarita ¿no? es una persona que ha entendido que se que quedarse en el PLD. ¿Y qué es lo que ha hecho el PLD? Eh, con esta ah, eh, escogencia de Margarita en el día de ayer, que fue, si se quiere, apresurado, pero es una estrategia política que como bien lo está haciendo muy bien la oposición de atacar, atacar, atacar al, al gobierno y utilizar la protesta para enrostrarse al gobierno, entonces el PLD lo que hizo fue eh, crear un golpe de efecto para tratar de equilibrar un poquito las cosas. Eso en política está eh, de, eh, perfecto. ¿Y entonces qué es lo que se busca con esto? Cambiar la opinión pública, de hecho lo lograron hoy los, los titulares de todos los periódicos ya no hablan tanto de la protesta de ayer sino que hablan de la escogencia de Margarita y por tanto lo que se buscó con esto fue cambiar un poquitico el panorama y que la gente no se focalizara tanto en la protesta que le están haciendo mucho daño al gobierno sino que se focalizaran en esta actividad Masiva del PLD y entonces enseñarle a sus militantes, decirle a, a los partidarios, a la, a la gente del PLD, estamos aquí y vamos a dar la batalla. Oye, eso es el viernes, alrededor del candidato. Con la marcha del millón, el viernes eso oye se olvida. Oye lo que se ve, oye lo que se bueno, ve. Bueno, pero eso es sí, una estrategia política. Que pero va a durar un día. Oye, no vamos, creo que dure mira, un día. No, no podemos ver Vamos a analizar a la candidata brevemente. Mira, Margarita Cedeño es de los pocos dirigentes del PLD que tiene tropa sí. de los pocos, que tiene gente de y carne. una de las políticas mejor valoradas del país una de las o, políticas que, mejor eh, valoradas del Francia país mira que Francis está ahí, Francis lo sabe que es de la parte contraria, no, pero, pero tercero, él lo sabe estamos, de estamos, a, no, tercero, estamos ¿Me hablando de ¿quiera, mejor ¿quiera o no, en mi comentario dije, oye, dije oye, que Margarita es la que más tiene oye, me quiera o no neutraliza a Lionel en cierto modo hay pero esa claro parte que, de la que sí. Porque no, el claro ataque sería. Sí. Oh, no, pero sí. claro que sí. Ven acá, es mi mujer. Ay, yo voy a estar Ay. en un partido y Rosana en otro y yo le voy a entrar a Rosana. Diciéndole toda la vaina que pasa aquí en la casa. Coges la a mitad de ese ejemplo. gobierno si tú ganas y si yo gano bueno, por aquí. lo que es un mensaje otra. bien clarito: que el PLD, masa y pueblo que representa al PLD, no la cúpula. Está más respaldado en Lionel y Margarita. Pero la teoría que plantea Francis y Jan no me es que parece. Ha líder porque del ellos dicen, Totalmente. o sea, escucha, escucha es esto, Amado. Por eso es que no claro. se puede criticar al fondo como tú dices. O sea, escucha esto, Amado. Jan o sea, y Francis han planteado que es una estrategia para, de alguna forma, bajar. Sí, eh, lo es que, eh, en los medios. Pensada, pensada, pensada pero. De o sea, de actividades Oye, de. Me... Pero lo único que ellos Franci, podían hacer ahí Pensada o sea, con delectación no. de artistas. Actividades de este nivel, de esta magnitud, no se plantean de un día para otro. Pero o sea, no debe haber una organización, una logística, y se supone que tenía tiempo eh, planeada sí, ya sí, realizarse sí, a esta sí, fecha. Que no necesariamente. Permíteme, no necesariamente tenga que ver con lo que ha acontecido en estos. Días desde el lunes a, al día de ayer. Y si fuera pensado estratégicamente para quitarle impacto a la manifestación ciudadana, pues lo harían el viernes para que eso que se va a hacer mañana jueves caiga. No puede que el viernes, es que el jueves va a hablar el presidente. recuerda no, que el jueves, el jueves va, va a jueves? hablar el presidente. Ellos están dando golpe de fake Bueno, Pablo, señora, vamos a ver vamos qué pasa. A vamos qué bueno a ver. El, último discurso del presidente. ¿Sí? El, ¿De último? Gracias, ¿El último? Gracias a Dios. ¿Cómo es, Carolina? Gracias a Dios.